Hola, me llamo Carlos Vaquero Yo no sé por qué cuando comencé a estudiar música y veía esto que ustedes ven en la imagen Yo no entendía Le pedía explicaciones a mis maestros y me las daban Pero yo tendía como a quedar en las mismas, a no entender bien Llegué a pensar que el tema era bastante complicado Pero es que mis maestros se ingeniaban la manera de que yo no les entendiera nada le explican las cosas de una manera adecuada las cosas cambian, miren les tengo la super noticia, el tema es bien sencillo voy a explicarles este asunto del cifrado y al final vamos a hacer muchísimos ejercicios de reconocimiento para que se aseguren de que lo entendieron de una vez por todas las notas musicales son 7, ustedes lo saben y son las que todos conocemos desde que estábamos en el jardín infantil Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Bueno, miren lo sencillo. Vamos a hacer una tablita en la que vamos a anotar las notas musicales y su correspondiente en el tema del cifrado. Las letras. Las letras comienzan desde la letra A. Pero ojo con esto, que ahí está el secreto del asunto. La A no se empieza a poner en Do, sino en La. El sistema cifrado basa su nomenclatura a partir de LA, A es LA, lo demás pues es consecuencia de eso mismo. Miren lo fácil, B es SI, C, C es DO, RE es DE, MI es E, FA es F y SOL es G pero la pregunta que viene ahora ¿cómo hacemos para grabar esto en la memoria? de modo pues que no se vuelva a salir nunca en la vida la única manera que existe es repitiendo mucho como en todo en, todo en música pues practicando, repitiendo les voy a ayudar con muchísimos ejemplos para que hoy puedan darse el gusto de gritarle, ¡ah! pude memorizar este asunto del cifrado miren esto cuando hacemos referencia a notas sueltas cuando vemos, por ejemplo, la letra B, entonces no decimos B, estamos tocando B, sino sí Es que en nuestros países latinoamericanos se usan las dos formas de nombrar las notas, tanto para notas sueltas como para acordes. Es decir, nosotros usamos tocar sí mientras estamos viendo la B, en cambio hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que ellos no usan los nombres latinos, Dos la, si. ellos desde el comienzo eh, nombran las notas por las letras, ellos tocan ABCDFG desde chiquiticos hasta que son grandes directores de orquesta, siempre son con ABCDFG. Cuando hacemos referencia a acordes, el tema no deja de ser sencillo, sigue siendo fácil. Cuando veamos un acorde representado por una sola letra, asumimos que se trata de un acorde mayor. Así entonces, F hace referencia a FA mayor. Pero cuando vemos un acorde representado por una letra, y luego una M minúscula, se está hablando de un acorde menor. Por eso, CM, C mayúscula, M minúscula, uno lo lee como DO menor siempre leemos la letra y después los demás elementos que contenga hay que decirlo todo completo así entonces D6 cuando veamos D6 no decimos voy a tocar D6 sino Re6, el acorde Re6 eso lo vamos a aprender junticos esto lo vamos a leer como Si bemol mayor y esto otro como Fa sostenido menor esto es mi bemol 7. Aquí está la bemol mayor. Este es mi sus 4 o mi con la cuarta suspendida. Este es re disminuido. Este otro es sol aumentado, que también se conoce con este otro signito como, como la crucecita. G más es sol aumentado también. Este acorde es la bemol 5 o la con la quinta bemol si sus 2 o si con la segunda suspendida. Este es do menor 7. Este es re maj 7 o re con la séptima mayor. Este de triangulito, no vayan a decir nunca de triangulito ni re triangulito, es el mismo re maj 7. O re con la séptima mayor. Lo encuentran mucho en, en el Real Book. Por ejemplo, cuando empiecen a tocar standards de jazz. El triangulito lo van a ver como Mach 7. ¿Qué es eso? Ya les voy a contar en el siguiente video. Esto es interesantísimo. Los acordes tienen un bajo principal. Uno secundario y uno que está como en la mitad. Esto quiere decir. Do mayor con bajo en Mi. Y este otro. Si menor 7 con bajo en fa sostenido. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Muy bien, vamos ahora a practicar. Vamos a inventarnos la manera en que ustedes se puedan autoevaluar. Traigan una hojita de papel, tráiganse un lápiz y vamos a hacer una especie de autoexamen. Vamos a anotar los nombres en orden de todos los acordes que les voy a preguntar a continuación. Al final pondré las respuestas también en orden y ustedes de ese modo van a poder saber si lo lograron o si necesitan ver el video un par de veces más. Buena suerte. Vamos a empezar ahora. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Bien, paremos ahí por ahora, revisemos las respuestas. En orden, las respuestas que ustedes debieron dar son las siguientes: 1. Re bemol mayor. 2. Fa sostenido menor. 3. Si bemol 7. 4. La menor 6. 5. Si bemol sus 4. 6. Sol aumentado. 7. Sol con bajo en si. Sí. 8. Do más 7 noveno, mi mayor y décimo, la bemol mayor ¿cuántas respuestas correctas tuvieron? ¿algunitas o todas? bien, hagamos un test de 20 preguntas si sacan la mayoría, este tema lo pueden dar por dominado bien, comencemos escriban las respuestas en orden Primero. Segundo. Tercero. Vamos con el cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8 9 Acorde número 10 Muy bien 11 Acorde 12 Acorde 13 Vamos con el 14 15 16 17 18 19 y acorde número 20. Bien. Hora de hacer la evaluación. Ustedes mismos van a calificarse con las respuestas. Que ahora vamos a ver acá. Compartan estos resultados si quieren. Y los invito a que animen a otros. A que puedan aprender con ustedes. A través de este canal. Que solo busca compartir conocimientos y experiencia de manera. Didáctica, pedagógica, agradable. Bueno, las respuestas debieron ser las siguientes. En orden. 1. Fa aumentado. 2. Re menor 7. 3. 2 sostenido mayor 7. Hay que decirlo todo. No, 2 sostenido más 7. mejor, es como lo mismo. 4. La disminuido. 5. Si 7... 6. Si bemol sus 2 7. Sol menor 8. La bemol 9 9. Re mayor con bajo un fa sostenido 10. La menor 6 11. Sol sostenido menor 7 12. Re bemol mayor 13. Fa sus 2 14. Sol aumentado 15. Si bemol más 7 16. Fa sostenido mayor 17. Si 6 18. Sol sostenido aumentado 19. Do disminuido y 20. Re bemol menor 6 Bueno Cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, consejo, consulta, sugerencia en cuanto a temas a tratar, me pueden escribir a este correo. No olviden suscribirse a este canal, no se les olvide poner el dedito gordo de para arriba y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video, estoy seguro que les va a encantar.